Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Alguna vez se preguntaron por qué en literatura, en los liceos, los profesores de literatura elegimos siempre trabajar con el canto 1, canto 3 y canto 5 del Infierno en la Divina Comedia? Hoy lo que les propongo hacer es un recorrido entre el canto 1 y el canto 6 del Infierno en la Divina Comedia para ver qué es lo que ocurre y generar alguna idea de por qué será que los profesores no elegimos por lo general el canto 2, el canto 4 y el canto 6 de la obra. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, a través de un esquema, ver qué es lo principal de los cantos 1 al 6. Y luego generar alguna idea acerca de por qué son preferibles el canto 1, el canto 3 y el canto 5. Bueno, entonces estamos ya con el esquema... Gentileza de la gente de, eh, de Word y de Acrobat Reader. Eh, entonces, en este esquema que les estoy mostrando, tenemos en eh, una disposición que va de izquierda a derecha y luego de arriba hacia abajo los, los cantos del 1 al 6, y vamos a ver cómo es la progresión para estudiar justamente las razones de la elección de los profesores. Eh, por supuesto que hay una, una cuestión fundamental que me gustaría que me gustaría que ustedes tuvieran en mente, que es que también además de las razón, de las razones probablemente técnicas, hay hay cosas que van más allá de lo técnico que se vincula también con el, con la comodidad. Eh, con que hay más bibliografía para para trabajar con el canto 1, canto 3 y canto 5 pero eso no, no responde al, al asunto porque porque porque hay más bibliografía justamente porque son mejores bueno entonces vamos a ver qué es lo que ocurre eh, como les decía entonces tenemos el canto del canto 1 al canto 6 y vamos con Dante entonces en, el, en la primera cantiga con que son tres cantigas o cánticas se les llama las dos formas en las que se divide la obra eh, tres de 33 cantos y hay un canto extra para formar ese número mágico del 100 eh, nosotros yo les marqué aquí eh, como primera cosa bastante perdido en la selva en la famosa selva que se se suele trabajar mucho la selva oscura, la selva amarga. Eh, luego aparece la colina, la esperanza de Dante y el símil del náufrago. Yo subrayé la palabra símil porque voy a hablarles un poco de eso más adelante. pues las tres fieras, de todo lo que he subrayado, eh, les voy a hablar un poco más. La presentación de Virgilio. Ah, bueno, acá las tres fieras y donde destaca la onza, ¿no? Luego le voy a hablar de eso que nosotros eh, solemos llamarle directamente en la Pantera. Bueno, presentación de Virgilio personaje. Siempre es bueno recordar que estamos ante personajes, ¿no? Aunque se sobreentiende porque no es el Virgilio real, por supuesto. Eh, el, el, lebrel, el Lebrel, que es un perro de casa, ¿no? El Lebrel que supuestamente va a venir a matar a la loba. ¿no? Y luego está el parlamento de Virgilio, eh, eh, de Virgilio personaje, acerca del viaje y el pedido de Dante de de que lo de Dante personaje de que lo lleve. Por supuesto que con respecto a, a Dante mismo tenemos el Dante autor, tenemos el, el Dante personaje, quizá esa, esa separación es la más, la más nítida de hacer, ¿no? Porque el Dante Autor eh, se encuentra en el plano de la realidad, del pasado, del pasado nuestro, por supuesto, ¿no? Y, y, pero es un ente real. Y el Dante personaje está dentro de la ficción. Esto no, no, no, yo no quiero complicar las cosas, ¿no? Pero. Esto es un poco problemático. Porque nos empuja. A, como lectores a considerar qué tan real es el, la existencia de un autor en el pasado pero porque para nosotros Dante Dante el Dante autor Dante real eh, tiene una, una existencia absolutamente ficticia en el sentido de que nosotros mmm, Solamente lo conocemos por su obra, de la misma manera que Dante conoció a Virgilio solo por su obra, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos obliga también a cuestionarnos los hechos históricos, los personajes históricos, cuál es su gran naturaleza, ¿no? Pero eso como que excede un poco el, eh, excede el, los propósitos de él de nuestra asignatura del nivel en el que trabajamos y lo damos ya por sentado no decimos dante real dante personaje y habría otro dante claro que es el dante narrador no porque dante narrador si nosotros hiciéramos una línea de tiempo estaría en un tiempo diferente del dante personaje porque vieron que este narra lo que le pasó pero lo narra en pasado como que ya le ocurrió entonces tendríamos en realidad tres bueno pero no hay, que, no hay que ser demasiado exquisitos con eso. Eh, el canto 2. Bueno, acá ya yo no lo marqué con rojo, como pueden ver, porque suele ser uno de esos cantos un poco relegados, ¿no? Y aparece algo muy interesante, que es una invocación épica. Eh, yo no sé si ustedes, claro, si trabajaron con, con Sófocles y con Edipo o Antígona u otra obra de, de los trágicos. Eh, se perdieron de saber qué es realmente la invocación épica, ¿no? Este, el poeta pidiendo ayuda, sobre todo Homero, ¿no? Que tanto en la Ilíada como en la, en la Odisea piden ayuda a los dioses, a, a una diosa, por lo general se, se cree y se dice que es la diosa del conocimiento, de la sabiduría, Palas atenea para que lo ayude a cantar y que inclusive cante ella, ¿no? Recuerden el comienzo de la Ilíada canta oh diosa la cólera del peligro. Entonces, acá también tenemos una invocación épica, porque Dante, Dante, ya lo voy a decir de primera, porque es, es fabuloso. Eh, Dante creía que estaba en una especie de línea genealógica eh, con Homero, con, o sea, que, que integraba como la descendencia. ¿m? Era la descendencia de esos grandes poetas, y de hecho él se coloca entre ellos en eh, con Homero y con otros poetas y bueno ven que utiliza al propio Virgilio como guía en el infierno así que más que eso no o sea si eso no es soberbia no sé qué, qué puede hacer pero bueno eh, acuérdense del León no el León lo había le, le había caminado por adelante yo creo que yo creo que el León nunca lo superó o sea pudo haber superado a la avaricia pudo haber superado a la lujuria pero la soberbia hmm. Y, y más prueba que la Divina Comedia ahora vamos a verlo más en detenimiento hay un pasaje en donde aparece la humildad perdón, antes vamos a mencionar lo de que eh, hay una referencia al libro sexto de la Eneida la, la catábasis. le decimos en, en términos más técnicos la catábasis es el descenso cualquier descenso pero principalmente se utiliza para el descenso de un personaje al infierno entonces se menciona eso porque de hecho en la, en la Divina Comedia eh, aparece, la eh, contada por, por Virgilio, el, la catábasis de Jesús. ¿no? Bueno, eh, la Humildad de Dante, personaje, que queda muy entredicho. Después eh, eh, pasa algo muy curioso y por eso yo yo quería hablarles de Canto 2, especialmente porque eh, hay un, un raconto, o sea, un raconto es cuando un personaje hace un, un resumen y cuenta lo que ya ha ocurrido. ¿no? Un raconto de Virgilio acerca de cómo fue que tres personajes, la Virgen María en persona, Lucía, que aparentemente podría ser Santa Lucía, eh, un personaje vinculado con la luz, con el con, con la presencia de lo luminoso de hecho Lucía significa luz una mártira además que realmente existió en el siglo III eh, y la, la propia Beatriz beatriz su amada Beatriz interceden eh, pero ¿cómo, para qué para que se salve para que se salve Dante ¿no? porque lo ven perdido en la selva ¿quién lo ve perdido? lo ve perdido María Santa María Santa María, personaje. Todo esto lo cuenta Virgilio, todo esto está dentro del raconto. Luego, luego le dice que, eh, que María le dijo a Lucía, que había que interceder por delante. Y Lucía le dice a Beatriz, o sea que hay un juego ahí de multiplicación de, de, de planos entre los personajes, ¿no? todo dentro de una sola, de un solo discurso, que es el discurso de Virgilio, que es muy interesante, ¿no? Es, es muy complejo al punto de vista narrativo. Bueno, por fin logran evitar a la loba de Macra y seguir los, la loba de Macra, algo que siempre me ha llamado la atención, ¿no? ¿Cómo es una loba de macrada? ¿Por qué aceptamos con tanta facilidad el adjetivo de Macra para una loba? Tante personaje vuelve a aceptar la guía de virgilio personaje. Entonces ahí. Otra vez entramos a lo, que, a, a lo que suele darse en secundaria no La primera cantiga, el canto 3 Bueno, la mayoría de nosotros trabajamos la puerta del infierno eh, Bueno, la entrada de Dante y, y Virgilio, personajes al infierno Y bueno, ahí lo que ocurre es que Lo que ocurre es que por fin entramos al infierno y trabajamos el ambiente, las dudas de Dante, personaje, los indiferentes y su castigo. El vestíbulo, el vestíbulo es rara esa palabra, ¿no? Uno tiene la impresión de que la gente deja la ropa allí o algo por el estilo, pero se, se suele referir al vestíbulo. Los castigos... ¿no? Las almas, en la, los castigos de los indiferentes no que Conocemos básicamente aquello de seguir una bandera Que no significa nada Nosotros podemos trabajarlo a través del, de la idea del contrapaso muy, muy conocida Las almas en la orilla de la queronte Explicación de Virgilio Personaje Y luego la aparición de Caronte El enojo de Caronte, el terremoto y el desmayo Yo le marqué el enojo porque hay algo ahí muy, muy curioso Para, para comentar eh, la primera cantiga de infierno, canto 4. Bueno, eh, acá otra vez caemos en una especie de, de agujero negro de, de la, del análisis de clase. porque Otra vez no, no, no solemos este, prestarle demasiada atención. ¿no? Eh, entra en el primer círculo del infierno, el limbo. No hay castigo allí, es la pena sin tormento, dice el texto. No hay pecadores allí, simplemente no fueron bautizados. Es ahí donde reside Virgilio Personaje. Vigilio Personaje cuenta el descenso, la catábasis de Cristo. No, allí está. Eh, Dante entre los sabios. Y Dante se coloca entre los sabios. ahí. Algo que a mí siempre me pareció un poquito... A mí siempre me pareció un poquito vergonzoso. No es por ser duro con Dante, pero era otra mentalidad, por supuesto. La mentalidad de era media. Pero de cualquier manera, si, si Dante quería escapar al león... No creo que haya sido una buena idea. Y entonces, eh, Dante dice que es uno de ellos. Bueno, aparece algo que es el noble castillo. Y, y se menciona la arquitectura, unos siete muros. Una cosa pues, este, muy, muy medieval. Mención de grandes figuras mitológicas eh, y reales de la tradición griko-latina. Como ven, si uno va comparando canto 1 con canto 2... Canto 3 con canto 4 Y... Se da cuenta de que en realidad No ocurren tantas cosas En los cantos no subrayados O sea, no ocurren No se narran tantos hechos Ni aparecen tantas figuras eh, Trabajadas en la, Con la profundidad Que aparecen con los cuadraditos, en los cuadraditos rojos ¿no? Entonces Ahí puede haber una razón De por qué no se eligen los otros Estos cantos de acá entonces, eh, ingreso al segundo círculo, en el canto 5, bueno, menos espacio, mucho más dolor, Minos personaje, Virgilio personaje, ¿no? Una cosa, este, aquello de los giros de la cola, esa bestialidad de, de, de aquel rey Minos, condenado por curioso. Este, la lujuria de su esposa en realidad, porque él la secundó los lujuriosos, el huracán infernal símiles ven que siempre hacemos referencia a que los lujuriosos están <coughs> recién en, en el segundo círculo no, no, no son tan castigados tan duramente y bueno, entonces los lujuriosos, el huracán que los arrastra eh, los símiles las grullas, los estorninos eh, y bueno, entonces ahí aparecen unos lujuriosos famosos, que son Semiramis, eh, Cleopatra, Helena, Aquiles, Tristán. Bueno, eh, claro, después vamos al episodio de Pablo y Francesca y el libro de este galeoto que es mencionado allí en el, en el texto, que supuestamente es el que los, los secunda en el pecado. Bueno, finalmente en el canto 6 están los golosos, el ambiente de lluvia eterna, fría, densa. Y fíjense que yo no, no marqué mucho acá, porque de hecho no hay mucho para marcar el castigo no, con el ambiente. Y después aparece Cerbero, aquel perro de tres cabezas. Eh, Virgilio le tira tierra en el hocico. Eh, y aparece una figura que no se sabe con exactitud, se supone que es un, un personaje del, de la Florencia de la de la época, este, que es Chaco. ¿Mm? Y bueno, entonces Dante alude a varios personajes, gente que él conocía de Florencia, ¿no? Y, eh, Chaco eh, pide que, le, que, que, que lo recuerden. Y, y claro, ¿qué pasa? Eh, esas personas que él nombra, eh, que le pregunta a Chaco, eh, Chaco dice que están todos en el infierno, ¿no? O sea, están todos diseminados por el infierno. Con lo que Dante se da el gustazo de eh, mandar a, a mucha gente para el infierno. Eh, así que. Otra vez nos enfrentamos al tema de la soberbia, ¿no? Claramente. Bueno, eh, Virgilio. Eh, es Virgilio personaje. Explica Dante personaje. ¿Qué ocurrirá con las almas del infierno en el juicio final? Lo que es muy curioso, porque nosotros solemos decir que. Como con la puerta dice que ya ahí en el infierno ya no hay esperanza. Pero sí, parece haber una esperanza. Y la esperanza es la de alcanzar mayor perfección. O sea que en el juicio final las almas supuestamente van a alcanzar mayor perfección. Bueno, hasta aquí entonces el recorrido. Como pueden ver, hay menos este, cosas marcadas del lado derecho. Porque si nosotros atendemos a, la, a un concepto un poco un poco cuestionable pero, pero funcional eh, parecería que hay menos riqueza literaria de un lado que del otro y creo que esa es una de las razones más importantes para preferir eh, el canto 1 canto 3 canto y canto 5 y no el canto 2 canto 4 y canto 6 y es esa riqueza eh, literaria no eh, hay la narración hay mayores este, hay hechos más más eh, interesantes y además hay figuras más interesantes entonces vamos a hablar un poco de, de las partes subrayadas eh, el uso del símil que lo emparenta dante con con Homero con Virgilio no aquella curioso que es curioso que nosotros en clase decimos que un símil es una comparación ampliada. Sin embargo, ahí hay un mito. Vamos a ver que hay un par de mitos en el análisis. Pero bueno, este así son las cosas. La literatura y el análisis no es una disciplina exacta. El, el símil en realidad es una comparación. Y Punto. O sea, pues dicen, bueno, es, es, se extiende el comparado, se extiende el comparante. Eso de comparante y comparado siempre me llamó la atención porque si uno dice, este, eh, mi alma era como un náufrago, ¿no? es difícil saber exactamente, ¿no? el que viene después es el comparado, es el comparante en realidad, y, pero como se pueden invertir los términos, comparante y comparado. Más o menos lo mismo. Entonces, bueno. Después el símil, eh, claro, no, no es mm, que sea una comparación realmente extendida. Sino que a toda comparación se le puede llamar símil y punto. Eso es muy muy interesante. Otra cosa interesante es la onza. Eh, estuve mirando un poco porque en un examen hace poco una profesora este, le puntualizó en un oral a una, a una alumna una pobre alumna de secundaria en el oral, le puntualizó, ya la, la muchacha dijo que la pantera simbolizaba a la lujuria, y claro, la, la profesora le dijo, sí, sí, pero no, es una onza, no una pantera. Bueno, el texto original dice l'onza, ¿no? El texto, el texto en, to, en toscano, ¿no? Dice l'onza. Y es, la escritura es la misma pero con una L. Ahora eh, es, eh, lo, que, lo interesante de eso es que las onzas son félidos, ¿no? como las panteras, pero en realidad son. son se le llama onza a los a, a unos félidos que habitan en América. Entonces, Dante en realidad Fíjense que si Colón descubrió América en 1492 y Dante vivió desde 1605... <risa> Perdón, desde 1265... Eh, 1265, 1492 están lejos. Bueno, así que no es la onza. La onza que... O sea, decir una onza es problemático. Porque aunque le llama onza, Dante se refiere a un, fe, a un felino. Que no sabemos con exactitud cuál es. <ríe> y eso es muy interesante. Pero, si nosotros eh, decimos que es una onza, podemos estar haciendo referencia en realidad a un animal que Dante jamás conoció. Que es el, ese es el felido eh, americano. <ríe> bueno... La presentación de Virgilio, bueno, como, esto es una cosa, esto es una cosa impresionante, ¿no? Y después, ¿qué significa? ¿No? No, no quiero entrar en detalle, pero... X significa Z, tal cosa significa tal otra, bueno. En realidad, eh, ahí hay un problema, que es que nosotros hacemos significar a las cosas. <risa> Pero no vamos a entrar en detalle, vamos con Virgilio, Virgilio personaje, Virgilio personaje que fue a salvar a Dante, ¿no? O sea, se ve que le tenía tanta tanto aprecio, o por lo menos vio que en el aprecio de, de, de María, de la Virgen María, nada más ni nada menos, de Santa Lucía o de Beatriz. Este, ojo que lo de Lucía no está confirmado, le llama Lucía nada más, no sabemos si es Santa Lucía. Eh, pero Virgilio se ha queda, se queda impresionado, ¿no? Uf, dijo este tipo es tremendo poeta, terrible artista, lo vamos a salvar de la selva oscura, porque bueno, tal, de cualquier manera, eh, la Edad Media, en la Edad Media, este, había una admiración hacia Virgilio que este, lo hacía considerarán como el, el modelo a seguir, ¿no? El modelo intelectual, el modelo poeta, bueno. Eh, Virgilio era un hombre muy importante ¿vale? en la Edad Media, su figura entonces eh, es curioso que se interese por Dante ¿no? porque además el autor de ese interés es el propio Dante hay que recordarlo ¿no? Virgilio no tuvo nada que ver, entonces bueno El Lebrel, bueno El Lebrel que va a vivir entre eh, su patria será entre fieltro y fieltro, dice el texto yo qué sé, ¿qué es El Lebrel? Bueno, El Lebrel puede ser un Miren, hay, hay como tres hipótesis. Y otra vez volvemos al examen de esta pobre niña. <risa> ¿Qué es el lebrel? Le dijo la profesora. Bueno, nosotros nos quedamos mirando, ¿no? ¿Qué es el lebrel? ¿Qué? En el texto dice que va a aparecer un lebrel que por fin le va a aplastar la cabeza a la loba, ¿no? Que la va a vencer. Ahora, el problema es que el lebrel. El lebrel es un perro de casa. y ¿qué, qué puede significar ese lebrel? ¿Quién, ¿Quién es el él. Entonces, por lo menos tres hipótesis. El tan grande de la escala, que parece que hay alguna referencia posible al, al amigo de Dante. Eh, bueno, la otra posibilidad es que sea un papa. Y la otra posibilidad es que sea el propio Jesús, eh, entendido como el Cristo, ¿no? que venga a salvarnos. Entonces viene a terminar con la codicia. Pero en realidad forma parte del lenguaje profético de Dante. Que no se aclara. <risas> ¿No? Vamos al canto... Bueno, es un, esto es un vacío de análisis. Una profecía que no, que no, no tenemos ni idea. Vamos a, al canto 2. La invocación épica. Eh, bueno, es curioso porque la hace exactamente como la, la realiza Homero. Y, este, y con eso Dante... Eh, ingresa en esa tradición o busca ingresar en esa tradición poética eh, eh, siguiendo la línea genealógica ¿no? desde el punto de vista estilístico utilizando el mismo estilo que, que Dante y las referencias referencia a la humildad que es algo muy este muy de índole medieval ¿no? eh, es, eh, es un, una cosa muy interesante porque de hecho toda la obra de Dante va en contra de esa humildad el reconto de Virgilio eh, tiene tiene algo, tiene algo curioso porque yo yo creo que es la parte más compleja desde el punto de vista narrativo, ese canto 2, porque no, no recuerdo que ocurra en otra parte de la obra que es este juego de planos tan complejo, eh, en el que la, la, las palabras de un personaje forman parte del discurso de otro personaje y a su vez dentro de ese discurso hay otro discurso, ¿no? como en un juego de... De cajas, que una va dentro de la otra Y bueno, y después me llama la atención lo de la loba demacrada Porque, a decir verdad eh, Un cánido demacrado eh, Por lo general el adjetivo demacrado no se usa de ese modo Pero en la traducción que yo uso al menos este, aparece eso Y bueno, la puerta del infierno Esto, esto ya es más es más este, conocido por todos los que trabajamos con la Divina Comedia Por mí se va a la ciudad eh, doliente al eterno dolor eh, bueno, Se habla por lo general de una personificación de la puerta Me dice por mí En realidad esas palabras están escritas sobre el sobre marco, el intel no, no, no es que realmente la puerta hable Pero sí hay una referencia a sí misma Por eso hay que tomar con calma lo de la personificación Yo que sé, no sé, bueno... Está bien, se puede decir personificación, sí, bueno. Este, el vestíbulo, es una expresión que me causa mucha, mucha gracia. El infierno tiene un vestíbulo. ¿Dónde están? En el vestíbulo. Sí, están en el vestíbulo. Ahora, no sé, yo le diría, no sé, la antesala tal vez, pero vestíbulo es una palabra que resulta particularmente chocante porque me da... Me da una impresión, es correcta, pero me da la impresión como que ahí este está la ropa, no sé, una cosa así. Buah. Eh, entonces, estamos en el vestíbulo. Eh, Entramos, pero un poquito, ¿no? Y el enojo de Caronte es, es una referencia clara. A la, al Esto sí que es soberbia pura de Dante, ¿no? Arrogancia pura, porque Dante, los invito a que lean, eh, otra vez relean ese, ese pasaje al final del canto tercero. Este... Virgilio le dice a Dante, ¿no? Este, si, si se enoja, vos sabés por qué es, ¿no? Tú, tú sabrás cuál es la razón, porque nunca pasó un alma justa por acá, bueno, entonces se enoja porque Dante es un alma justa, lo dice Virgilio y, pero en realidad lo dice Dante, o sea, lo dice Virgilio personaje, pero en realidad lo dice Dante autor a través de Virgilio personaje, lo cual implica una especie, de... lo voy a decir con todas las palabras, una especie de violación del pobre Virgilio que ya es una cosa que hizo. Es impresionante, ¿no? Bueno, en el canto 4... Eh, eh, lo que tenemos es... Eh, eh, a estos sabios, ¿no? Que no fueron bautizados... entonces Dante aprovecha para hacerse un lugarcito entre ellos... Homero, oh, Horacio, Ovidio, Lucano... Sí, y yo también voy ahí adentro, ¿no? Entonces, recuerden que, claro... Dante no tenía la fama que tiene ahora, por supuesto... Él se forjó su fama desde adentro, o sea, se, se metió a la, a la fuerza entre los más grandes, ¿no? Este, y terminó siendo uno de los más grandes, por supuesto, no lo voy a negar. Eh, y después tenemos el canto 5, donde aparece el episodio de Paolo y Francesca. A siempre me causa gracia lo de Paolo y Francesca, porque en realidad, este, Paolo, Paolo solo llora, ¿no? Y bueno, y aparecen acá otras figuras. Pero, ¿qué es lo más, lo más mmm, trabajado acá? Bueno, los tercetos del amor, los símiles, eh, el personaje de Minos. Pero ven que, si vemos para el otro lado, volvemos a encontrar este, este vacío ¿no? este, de, de interés. ¿no? Tenemos a Cerbero, tenemos este bueno a, a, a Chaco, el personaje este... Y, y luego tenemos lo del juicio final y las almas del infierno, pero no tenemos esa riqueza que vemos del lado izquierdo. Bueno, entonces podemos aventurar algunas ideas con respecto a por qué se eligen siempre esos tres cantos del infierno. Un poco por comodidad, es cierto. Eh, tenemos más bibliografía, tenemos más opiniones y más autores que han hablado sobre esos tres cantos. Eh, ten, tenemos también una acumulación de, de episodios que son bastante ricos desde el punto de vista narrativo. Tenemos también a personajes poderosos eh, como Minos, como Caronte. Bueno, eh, el comienzo con Virgilio, la presentación de, de Virgilio. Eh, la selva oscura, las fieras en el canto uno. Paolo, Paolo y Francesca. Quiero decir, tenemos muchos personajes y eh, tenemos muchas acciones sobre las cuales podemos generar comentario y creo que ese es el motivo principal para que no se trabajen los cantos intermedios eh, están invitados a seguir eh, leyendo La Divina Comedia, aquellos que no lo hayan hecho eh, yo voy a trabajarla un poco más, pienso hacer algunos videos más al respecto así que gracias por ver, nos vemos